Pasó todo, se rebota la primera, pero bueno No está poco tan difícil, pero Me sorprende no haberla acabado bueno. <ríe> Mierda La salvada de la Orbe Nagra estaba buenisima a la mierda No, ¡No! la concha de su hermano! No, iba re bien la puta madre. Casi termina esta parte complicada. No estaba tan lejos de la, de la parte más, más difícil de todas, que es. este. el sesenta y pico, por ahí. Hasta acá no había llegado, me parece. Hasta acá no llegue. Así le cago Vamos loco, un floqueo de 49 al 100, ¿sabéis qué bien vendría eso? Vamos a sufrir un poquito, dale No, no. No. Ay, no te la puedo creer, boludo. No, no te la puedo creer, no puede ser. No, es que yo no pego una, boludo. Hasta que lo parió. Hasta que lo parió. No pego una boludo, me va a hacer un floque clavado del 49, era este último tramo. Encima los, el último 5% está regalado boludo, la concha de suma. Te lo puedo creer, oh. nada. ahí? ¿Qué está pasando en esa parte? Dios mío. Esa parte es como muy, muy, es muy extraña que emplee esa parte porque el hecho de que todo esté temblando y todo se esté moviendo en esa parte, no sé, le agrega un extra de dificultad. Ah, Dios mío. Yo creo que la razón por la que me estoy tardando tanto en pasarme a este nivel es porque lo estoy practicando muy poco. Literalmente lo practiqué poquísimo. Pero yo creo que esta forma se disfruta más, se vive más la tensión encima del nivel con la música, que es súper intensa. No sé, no sé. Yo creo que si lo practico y, me, y lo practico bien, me lo paso en un día esto. Pero no quiero hacerlo de esa forma porque es como, no sé, es muy trillado, ¿no? Prefiero ahora vivirla más, No sé. Solo la mano en la puta madre. No, no te la puedo creer. Bueno, ah. Ah, no importa, pasé el 40%, que es lo que quería hacer. Está bien. Está bien la no ¡Ah, oh, qué bronca! <ríe> ¡Qué bronca! Ah, es que no hay término de medio O pierdo en esa parte o pierdo acá Es como que no, no hay más Son los dos lugares en los que podía perder nada más Mierda La tercera es la vencida. Travel, ahí está. A te ser vencida señores. Bueno, ya está. ¿y la moneda? ¿Dónde? Qué raro, qué raro ¿no? No sabía que había una moneda y de todas formas la agarré. En fin. Bueno, como dije hace un momento, hace unos 10 minutos, 15 minutos, 20 este A mí ese tipo de niveles me gusta jugarlos así sobre la marcha Sin practicarlos mucho Los practico, hago una tanda así, unas prácticas así para, para, para saber cómo es el nivel no Pero después de eso este No repractico A menos que esté muy trabado en una parte Como, como a mí me gusta llamarlo La crisis del 40% <risa> este, En esa parte sí que practico un poco más después Porque no podía pasarla, no podía pasarla No podía pasarla, no podía pasarla y bueno, nada Tampoco iba a estar 400, 300 años. Pero... Pero bueno, el resto de las cosas no las practico. O sea, yo, no las practico. Yo las hago así. Así, <ríe> viviéndola. No sé, me gusta más así, como dije. Nada, no, no lo voy a volver a explicar porque no tiene sentido. Así que nada. Este nivel supuestamente es una precuela a... Eh, ahora justo lo tapa el cartel este, el nivel complete. Pero decía que era, por algún un, por un lado, que era una precuela a otro nivel que también es un travel obviamente así que nada, no lo conozco ese nivel, lo voy a ver y si me gusta y ustedes quieren, nada, este... lo pasaré también, así que nada, no hay mucho más por decir PAPAS FRITAS SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE, SUSCRIBITE